Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 12.623 del 12 de mayo de 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. En redes sociales su presencial juega siempre legal. La legalidad es compromiso de todos. El número ganador es el 04. 9 repito el número ganador es el 0489 continuamos con su vertudo, el único juego que te paga hasta 30 mil veces lo apostado sobre el animal vamos con el sorteo número 219 del 12 de mayo de 2023 autorizado por la lotería de medellín el animal ganador es el tigre repito el número ganador es el 0489 del animal tigre. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en los próximos sorteos. Feliz noche.